Resumen y recomendación del libro La Ligera Ventaja de Jeff Olson En la era de la tecnología en la cual nos encontramos ahora, tenemos toda la información disponible de cómo hacer las cosas, cómo mejorar nuestra salud, cómo mejorar nuestras finanzas personales, cómo establecer un negocio, cómo superar una adicción, pero si tener toda la información fuese la solución, en este momento no habría personas con problemas de dinero, ni problemas de salud, ni problemas en las relaciones personales, ni de ningún otro tipo. Sin embargo, a simple vista nos podemos dar cuenta de que este no es el caso. Lo que Jeff Olson nos propone en este libro es lo siguiente. La mejor manera de mejorar sustancialmente en cualquier aspecto de nuestra vida es empezar a ser conscientes de todas y cada una de las decisiones que tomamos en nuestro día a día. Imagina dos personas. La primera de ellas decide dedicar 30 minutos al día para salir a caminar todos los días, mientras que la segunda no lo hace. El primer día seguramente no va a haber ninguna diferencia significativa en la salud de ambas personas, pero imagínate que esta primera persona dedicó 30 minutos diarios religiosamente durante un año consecutivo. Ahora la diferencia del estado físico entre las dos personas será abismal. Jeff Olson nos dice que las decisiones que nos conducen al éxito son fáciles de tomar pero también es fácil no tomarlas el efecto que puede tener una buena decisión llevada a cabo consistentemente puede tener un impacto muy significativo pongámoslo en perspectiva leer solamente 10 páginas de un libro durante un año consecutivo equivaldrá a haber leído 3600 páginas lo que fácilmente representa haber leído una docena de libros como vemos son decisiones fáciles de tomar pero también es muy fácil no hacerlo, qué tal si en vez de ver el show televisivo del momento decides gastar esa hora leyendo, cuánta información nueva habrás aprendido en ese tiempo, años atrás dediqué cientos de horas sentado frente a una pantalla jugando videojuegos, en vez de dedicar ese tiempo a cosas más productivas, pero aquí no se trata de mirar al pasado, nunca es muy tarde para comenzar a cambiar las cosas, se trata de empezar a tomar responsabilidad sobre los resultados que obtienes, y no culpar a nadie más por tus resultados, que son solo el producto de tus malas o buenas decisiones. El tiempo tiene que actuar a tu favor y no en contra tuyo. Cada vez que decides invertir tiempo en mejorar una habilidad, es tiempo que juega a tu favor. Si yo me pongo una meta de aprender al menos 5 palabras de un idioma extranjero todos los días durante un año, ¿cuál crees que será mi resultado? Todos y cada uno debemos confiar en este proceso de aprendizaje. Tristemente, la sociedad en la cual nos encontramos está orientada 100% a los resultados de corto plazo, productos mágicos, gratificación inmediata, ganar millones de un día para otro, cuando en realidad el camino hacia el éxito no tiene atajos, ni tampoco es un accidente. Es el simple resultado de una serie de decisiones llevadas a cabo consistentemente. La clave está en empezar a actuar. Las simples decisiones importan mucho más de lo que te puedas imaginar. La forma de cambiar un potencial fracaso en un éxito depende de las pequeñas decisiones. Está en tus manos. Es claro que debe haber tiempo para el ocio y para la diversión, pero debes ponerle el límite a esas actividades. Yo, como la mayoría de los hombres, soy aficionado al fútbol. Pero lo que hago últimamente es solo enfocarme en ver los partidos más importantes, antes podía pasar el día domingo viendo partidos todo el día, ahora opto por ver uno solo, incluso a veces ninguno. También en ocasiones puedo dedicar tiempo a los videojuegos, pero ya no es una actividad recurrente, porque de cierta manera he entendido el valor de las pequeñas decisiones. Aplícalo tú también. De esta manera concluyo el resumen de este libro.